Felices fiestas y hay un montón de for fiestas, muy bien. Los morancos, vaya. Vaya, ya han cantados por gente que no quiero ver. No sé. Chicos, chicas, me veo en la obligación de hacer este recopilatorio. Cómo felicitar la Navidad de la forma más matemática posible. 1 dulces que vais a engordar esta navidad es matemático así que metamos una referencia matemática y así en vez de guardar la línea por ejemplo guardemos la simetría estoy quitando bombones pero siempre guardo la simetría la axial y la central O también podéis hacer figuras matemáticas Con polvorones, con mantecaos Y que le tengo que llamar para que me mande un par de cajas Número 2 El árbol de Navidad En un árbol de Navidad yo veo una oportunidad grandísima de hacer matemáticas Si os atrevéis podéis hacer un triángulo de serpisky. qué es esto Pero esto es muy difícil, es mejor hacerlo de forma simulada Así que os dejo unos árboles de Navidad De Tito de Liatrón, Que ha conseguido hacer con el GeoGebra O también podéis hacer un árbol lleno de números Que es muy bonito Y esto siempre se manda mucho en los Whatsapp de, de los matemáticos Somos así nosotros Número 3 Los mensajes de WhatsApp. No me seáis típicos si mandéis otra vez al negro de WhatsApp que eso ya está muy visto. Hay que mandar cosas originales. También está muy visto esta fórmula. Si sois afines a las matemáticas o si estáis suscritos a este canal posiblemente hayáis recibido este mensaje. Tenemos esta ecuación tan bonita que tiene un logaritmo neperiano y vamos a poner unas restricciones propias de tener un divisor y de tener precisamente un logaritmo neperiano. Ahora R cuadrado lo pasamos multiplicando a la izquierda. El logaritmo neperiano lo pasamos también. Que se convierte en un exponencial, alfa sub s lo pasamos sumando a la izquierda, y ahora ya podemos pasar la m como producto que multiplica a los dos sumandos de la izquierda. Como r cuadrado es r por r, ya tenemos aquí un Merry más. Y ahora ya lo encuadramos, le ponemos unos colorines y unos fractales aquí, un copo de nieve bien bonito y un árbol bien feo aquí a la izquierda. Yo no sé quién la ha inventado. Está muy bonito, está muy bien. Y yo tengo que decir que he encontrado una fórmula que para mí es mucho más bonita sobre matemáticas y la Navidad. Y también tiene un logaritmo neperiano. Tiene aquí una cosita, que llamaremos cosita. Vemos que todo eso se divide por phi y se iguala a s cuadrado por t sub alfa. Por supuesto tenemos unas restricciones propias de tener un divisor y también un logaritmo. Lo de dentro del logaritmo siempre mayor que cero, para que esté bien definida la función. Ahora el logaritmo lo pasamos a la derecha con la exponencial. El filo vamos a pasar multiplicando Ahora tenemos la cosita Que la desvelamos Y resulta que es hierro ¿Y qué es el hierro? Pues el hierro es el elemento atómico número 26 Que se escribe con FE Ya que lo tenéis Felices fiestas Encuadramos y ponemos las cositas Ponemos jojojo jo, jo, Que ya sabéis los químicos Que es el elemento atómico olmio Olmio, olmio, olmio Número 4, la música, los villancicos Esta música que solo tiene este tiempo el inglés lo lleva poniendo desde febrero Pero nosotros los escuchamos ahora Os dejo aquí el villancico de Troncho y Poncho que me encanta No rima muy bien, también hay que decirlo Y aquí dejo el villancico que ha hecho el Pacozoico Con un montón de youtubers científicos Y hemos hecho ahí un, un mix Y ya por último en el número 5, la familia por suerte, en matemáticas tenemos los números primos, que están muy bien, que construyen todos los números... Eso ya lo contaremos otro día bien... Pero tenemos la suerte que en matemáticas no tenemos números cuñados. Y eso siempre es una ventaja. Y con la familia, por supuesto, tenemos los regalos. Y yo quería regalaros, que eso ya lo he dicho en redes sociales... Pues mi libro, un número perfecto, 28 ideas asombrosas de la historia de las matemáticas. Lo voy a sortear entre los suscriptores. Pero solamente entre los primeros. Los primeros mil pi suscriptores. Mil pi, si pi es 3, 14, 16, redondeando a la diez milésima Pues voy a sortearlos entre los mil pi primeros, es decir... Entre los 3142 primeros suscriptores Será un sorteo aleatorio Y lo podéis ver en mis redes sociales Por todos lados aquí Y ya está, ya os dejo Que me están esperando para pa cenar Y esto no puede ser Ya sabéis, sed buenos, sed fractales Sed de la forma más matemática posible y yo tengo que poneros un regalo Que me ha hecho María En la descripción os dejo el enlace de su Instagram Que me ha hecho una animación para cerrar el canal Así que felices fiestas canta y bebe Que han llegado las fiestas Celebremos un año lleno de ciencia Dale al microscopio, dale al vídeo un like Aquí, aquí abajo Y dale a la gente ciencia sin parar